En esta asignatura aprenderemos a qué nos referimos exactamente con Educación STEAM integrada. Veremos cuáles son los niveles de integración entre materias y analizaremos en nuestra propia práctica dónde nos encontramos y a dónde queremos llegar. Por supuesto, nos apoyaremos en el aprendizaje basado en proyectos, sobre el que analizaremos qué ingredientes son esenciales para poder trabajar. Veremos cómo podemos apoyarnos en el descubrimiento guiado para que los proyectos formen parte del proceso de aprendizaje del alumno y no sean solamente una puesta en práctica de lo aprendido. Piensa que la A de ABP viene de aprendizaje y no de aplicación. Un breve repaso de, por la historia de la educación STEAM y de la metodología ABP nos permitirá definir qué queremos conseguir. Una vez aclarada la educación STEAM integrada como objetivo, Tendremos que ver cuál es el camino para conseguirlo. Analizaremos y discutiremos muchas propuestas de proyectos STEAM y aprenderemos a distinguir cuándo una propuesta es interesante, motivadora o divertida y cuándo una propuesta es, además de todo eso, una buena propuesta de educación STEAM integrada, bien fundamentada en la literatura y que permita el crecimiento de nuestro alumnado. Seguiremos subiendo juntos la taxonomía de Bloom desde analizar o evaluar para conseguir llegar a un crear, lo que nos permitirá iniciarnos en la elaboración de nuestras propias propuestas integradas. Solo pretendemos iniciarnos en este proceso porque cada una de las asignaturas de esta formación te proporcionarán una serie de piezas que irán encajando entre sí para que consigas hacer propuestas sólidas y fundamentadas que podrás consolidar e integrar en el bloque de pensamiento creativo en Steam. Cuando termines la asignatura, serás capaz de identificar los elementos fundamentales de la educación Steam. Podrás evaluar la calidad de una propuesta de educación Steam, diseñar propuestas sencillas de educación Steam, implementar correctamente proyectos de Educación STEAM en el aula... Y todos los trabajos que realices, tanto en esta asignatura como en las que le siguen, quedarán reflejados en tu página de aprendizaje, que comenzarás ahora y que irás enriqueciendo a lo largo de todo el curso. En ese portafolio enlazarás todas las producciones del curso y al terminar será un resumen de todo lo que has aprendido y del camino por el que llegaste hasta allí. Cada semana tendremos una tutoría online, síncrona, en la que, de modo colaborativo, todo el alumnado del curso de experto discutirá con las profesoras y podrá plantear sus dudas. De igual modo, estas sesiones semanales permitirán el debate de los aspectos prácticos de la implementación o la puesta en marcha en tu aula de esta metodología. Después de esta tutoría, deberás plasmar tu aprendizaje en el portafolio en el que reunirás qué has aprendido, qué piensas sobre ello, qué ideas te ha dado. Este portafolio será un documento privado que solo compartirás con el docente del curso y sobre él te darán realimentación y podrás continuar tu proceso de aprendizaje.